Lo que hemos visto en los últimos años es una entrada masiva del extractivismo a nuestros territorios y quienes defienden, cuidan protegen, asesinan y violentan a las poblaciones, en gran parte son este, los militares, o sea, nosotros nos han matado compañeros, militares nos han matado compañeros, el caso de mi mami de Berta Cáceres es un caso que está muy vinculado con la forma de actuar de los militares. Entonces, ¿qué es lo que vemos que trae esta militarización masiva? Es eh, la, el aumento de violencia hacia quienes eh, ejercemos eh, la lucha en defensa de los territorios. Es también el aumento del de patriarcado y la violencia en contra de las mujeres y de los cuerpos plurales. Entonces, eh, más que aportar a la seguridad del país, lo que hemos visto es que aporta a... a la violencia en contra de la ciudadanía y aún de, también mucha degradación de los derechos civiles. Entonces ahora los militares nos persiguen, nos detienen este, y se sienten con todo el derecho y el poder de hacer lo que quieran con nuestros cuerpos. Entonces por eso y desde hace muchos años, eh, como organización hemos estado como en muchos movimientos en contra de la militarización del continente.